Bienvenidos a bienvenidos todos, soy yeah. sí, basado en Turquía y sí, uh, sí, también tenemos sí, one aspect of un aspecto, aspecto of de seguir sí. la ciencia, sí. Sí. La ciencia sí. climática y uh, pólizas. Uh, uh, trae mucha la ansiedad. Es la ansiedad que trae uh, uh, la cuestión climática. People, um, only Spaces, um, y podemos ver que gente que no más que, que está siguiendo um, esos. Uh, y que, que se, se, y se, se queman. Hoy vamos a empezar um, vamos a, a investigar estos, estos, estos temas de estrés, y de quemamiento uh, con la salud la, mental. La, tenemos cuatro panelistas para uh, ayudarnos con esta conversación. Esta conversación y, y quiero a presentarles les, brevemente, a nuestros presentadores, um no es en ningún orden. Con Barrett Robert es una asistente administrativa diputada uh, en la organización NOMA. With, uh, también, quizás hayan visto también las también la, las ha visto so, en okay, el IPCC. 15, Uh, George Marshall, Marshall, as, uh, George Marshall también George Marshall tiene, tiene 30 años eh, de experiencia en todos, y, diversos y, niveles y, de y, en todos los, sido, los niveles de comunicaciones a ha sido, ha tenido composiciones señorales en diferentes NGOs y agencias internacionales, y su libro 2014. Se titulaba de 2014, eh, fue y, no, ni no, lo piense, que ni lo piense, los, porque nuestros eh, cerebros están, y, piensan de cambio a la climático. La y luego, uh, ¿Y Luisa Neubauer ha, el de uh, tiene muchos, ha hecho mucho trabajo en NGOs en Alemania. En ¿tú tí? ¿tú tí? En Alemania? Y también René Lierzmann, es una psicóloga. Uh, René es también regularly commissioned to teach, present and research uh, and produce research for a range of uh, institutions and institutions. Okay. So, uh, thank you so much for Entonces, sí, here sí. Today on this panel. Gracias por, uh, um, por estar en este panel esta noche. Hemos estado pasando por tiempos difíciles, uh, uh, Hay mucha ansiedad. Just y eso y eso sea y lo que agregó la pandemia uh, hemos tenido uh, mecanismos de, este de sobrevivir uh, latest, uh, y en este panel el, vamos a estar hablando sobre el, qué es lo más nuevo en la ciencia y en uh, el descubrimiento uh, y también cómo podemos seguir con la información que tenemos en la pelea de clima y mientras continuamos, yo sí tengo una pregunta de calentamiento es una pregunta corta yo puedo empezar a contestarlo hay una uh, hay un pedazo de música que alza su, su coraje para mí es, well called, no se uh, conoce mucho, es una canción de Bob Dylan music. que <laughs> se llama uh, uh, Déjame George, en Let Me Walk In Your Footsteps. Uh, do you, do you Jorge, ¿Usted tiene una también? Yo tengo una hard, lista hard. de músicas viejas year, so y pongo five, so Uh, Louis and Armstrong Antonio. and my, uh, up. Always gives me, life. and his records. Good choice uh, and Rene. Buen, buena, buena opción. Gosh, that's George. I can. I think we just got a preview of you on Desert Island Disc, so good warm up for that. <laughs> <laughs> I, I've been preparing for it for years. <laughs> I can tell you've got it down. Um, gosh, you know, um, for me, it's. I, I turn to Kirtan actually and I really love uh, putting on like Deva Pramal or um, some Krishna Das. When tough and it, it brings some wind into my sails. What about you, Ko? Oh boy, you're diving right into the differences between us in a very interesting way. Um, All right, true Estás adentrándote de, de una manera Gym muy band, interesante las diferencias uh, entre nosotras. Like una confesión, music, soy, like the whole genre of, soy una um, gran fanática kind of de las bandas de jazz y lo que amo de um, ellas es la verdadera naturaleza de improvisación some jam in the middle de las of the, song, the, song, but the, the jam between a songs and how, as a son participant that the just it along. where are we going with this it pick está pick está up, música, I just pues find that to be a te fascinating, te fascinating way to appreciate with the music and in those moments I make music, I guess. So, that's when música, I get out supongo, my Kilibi or my. And when I have my Kelele guitar, or when I have a piano, cercano, um, and just, uh, so it softens everything in me and I start relaxing. That's really, you know, I feel cramped so much. And I like, uh, realize how much there aquí, was eh, on so my face and so on. And um, that's one thing. And then, I realize how much there was on my face and so on. that's one thing. And then, I realize how much y también and, um, eh, besides the me gusta Club la música clásica uh, uh, uh, y más allá de yeah, um, eh, um, varios amistades in, uh, indie pop -rock bands, que, que tocan en and, uh, alguna uh, banda de indie pop rock. A mí me encanta escuchar when su música porque songs, and, uh, I move uh, them me hace sonreír music, cuando quiero escuchar sus canciones eh, les I recuerdo cuando te cool haciendo música y recuerdo you know, eh, que pensaría en un momento siempre muy bien dicho muy bien, bien dicho este es tu mecanismo and, uh, de okay. tolerancia uh, so, with, with you, Cole, uh, vamos a comenzar so contigo Cole, porque holding, uh, también estás eh, sosteniendo so ese lado de las cosas on, uh, the role of science, uh, entonces cuál es tu toma en cuanto al rol de las ciencias en cuanto a la, a la recuperación justa cuáles son algunas de las herramientas en, en nuestra en nuestra yeah, for I, I guess it makes sense for me to feel the question as a eh, scientist on the Amazon News panel. Como, como, como um, I mean, científica. obviously science is a, has been a key eh, to issue of climate change en este know, over climático. 30 years ago. Climate scientists have been issued eh, in the forefront of our minds, and over the years we've eh, um, en la, en advanced, advanced our understanding of the scientific agreement. Moving actually from um, questions like, eh, you know, Is climate change happening de, to, you know, our Yes. And, and now to you, or what, what si los in my backyard, you know, in my neighborhood. Yeah. Um, and and so, so science is obviously is a, a big part of the science, uh, uh, pero recientemente kind of he estado pensando we today, en términos I de lo que vamos a hablar hoy. It's me di cuenta the puzzle, que right? solo es una pieza de rompecabezas. Es una pieza importante. With, and the, the have really taken oh, y como los the grupos que trabajan y, y los movimientos juveniles realmente they really, han really, really sostenido el asunto científico y ha contribuido a muchas cosas importantes a la conversación eh, es también pues, el aspecto Sometimes humano, muchas eh, veces eh, la ciencia de, puede ser muy lógica y, y muy razonable, Como acercamiento so problema, problema, pero lo, lo, que lo que encuentro con los movimientos juveniles que intentan resolver la crisis climática es que With one nos junta another. a nivel mundial and, um, nos hace nos obliga a tener saw, que trabajar en solidaridad unidos UN recientemente eh, escuché el secretario general de las Naciones Unidas como He uh, sobre science, and la respuesta al COVID diciendo que necesitamos y él dijo necesitamos ciencia necesitamos solidaridad y yo pensé en el sentido climático necesitamos ese ese y también debemos estar trabajando empáticamente poniéndolo un tono humano a este a esta kind of to y dándonos cuenta to, que, que necesitamos you know, e juntarnos todos juntos so, si know, vamos and, a, and a llegar en negociaciones a, a generar soluciones algo interesante you know, para pensar porque of a, muchas veces nosotros sabemos la ciencia between folks yeah. who are not actively working hard on climate en, and those who are no almost, a, en, almost a sense sometimes that um, That if only y muchas veces se, se oye como que, si tú supieras de la ciencia, sabías de lo importante research, que es para accionar. Um, those Pero those si miras las investigaciones, muchas de las personas que, que, solution, que están trabajando activamente they're, they're, they're soluciones climáticas, fact, no es porque well no the conozcan del asunto. Y de hecho, muchas sí saben mucha información sobre la ciencia, pero es más place. importante que um, el um, valor que le, que le ponen sobre las comunidades addressed. y tienen and, sus propios so, intereses um, que traen um, a la mesa. Creo que es muy importante que, seamos, and eh, and working, que tengamos compasión kind of an y comprensión. Pero no trabajemos de manera antagonística that are sino cómo podemos juntar eh, personas para eh, solucionar uh, el, el, think, el problema este you know, cada perspectiva. Y creo que enfocarnos en la solidaridad y cómo of, uh, debemos eh, trabajar so juntos es parte de eso. You know, creo que ahí pararé, pero que pronto eh, podamos tener conversaciones de este tipo de um, asuntos. Uh, Hablando de ello, ¿qué piensas uh, sobre nuestra tendencia de speech ignorar? Speech About in la book, ciencia uh, que hablaste Marcos en tu Martín. libro um, why es are 2014. Uh, ¿Por qué nuestros uh, cerebros uh, están uh, ignorando esa información? It it indeed, uh, ¿Y cómo podemos cambiar eso? Out, uh, en los siete uh, años que, desde uh, que salió su uh, libro uh, maybe based on some of the I really liked what you were saying um, Me gusta mucho lo que and, and todo. drawing out these ideas of approaches which are based in the social basados, and the cultural as well as the, kind of, as the, as the, el, the um, you know the data-driven science. I mean, we, we need the science, but en, en I guess the, the point eh, which I made in my book, y y I think, is still holds very la, strongly is that actually people's primary source of information por, está, is for social media. Es que, you can say that que scientific facts, primaria, but there's also social está... facts. Y creo que las razones I mean, principales por las que bueno, el, el cambio climático es difícil de aceptar. Como humanos things somos things muy buenos en ignorar cosas. Eh, tratamos de ignorar cosas um, que son importantes para nosotros, lo cual what genera mayor tensión. Lo que. Lo que hace que sean relevantes es que son importantes para nuestras identidades sociales. Juntamos quiénes somos y el mundo que nos rodea y las más sociedad. Un caso clásico eh, es eh, una persona de toda la vida que fuma cigarrillos y la adicta a mi persona. Sé muy bien eh, lo que es ignorar eh, el peligro y, de fumar si estás en, well, we en un grupo de amistades know, que fuma. So Así que nosotros ignoramos el cambio climático, to climático, to climático to y activamente buscamos el el social evitarlo social porque es, relax, nos es y incómodo. Y también hay eh, a pesar de eso hay un sentido amplio de pertenencia. Y una de las razones por las que pienso que el cambio climático está incómodo para nosotros es que tiene una... Una narrativa eh, negativa social. With, in y algunas de las soluciones que nos hacen sentir positivos son uh, las siguientes. En el sentido de volver a a creo, que creo que la, la primera la cosa, la cosa la para nosotros es reconocer los mecanismos a través de los cuales nos distanciamos del cambio climático. Y estoy interesado saber qué piensa Job sobre ellos a pesar de todos los científicos of the ways eh, climáticos tienen distance. muchos retos. Re y, y la manera en que se comportan muchas personas y, y and, uh, es distanciándose, ignorando He estado en presentaciones de parte de científicos que presentan los hechos oriquilantes y crudos. I think professional science has a distance in culture. Pienso que la ciencia um, profesional tiene I una de well distancia do. a now, Tenemos isn't here, una this is something tendencia a distanciarnos, esto no de es de ahora, es de no algo del futuro, es algo del futuro eh, and a pesar de que muchas we, personas aceptan que uh, todavía es una gran problemática. Again, y solemos book. hablar It's de esto. Todavía me, really so me, me perturba que hay eh, grandes, grandes segmentos de la población. Si no se habla, pues no tiene una identidad social. Entonces, se, se torna una cuestión eh, de, que, que da miedo. Mientras que las soluciones deben de incorporar, eh, traerlo y darle una identidad social e incluirlo a la cultura, esto sí es algo que nos afecta a toda la sociedad y hay que traerlo a la, a la familia. Y pienso que una de las acciones más, más impactantes en cuanto al cambio climático es hablarlo. Háblalo con las personas que te rodean, especialmente eh, con las personas que se hacen llamar a activistas, eh, amistades, vecines. Y creo que me gusta poner un montón de cosas en la mesa. Creo que me gustaría y me gustaría a las otras personas en panel para compartir sus propias experiencias. Y quisiera traer esto a la mesa también para que las, las demás personas que están en el panel puedan compartir sus experiencias con este asunto. Mi manera de trabajar con él es de los aspectos sociales de mi trabajo. Amo las personas con las que trabajo, me siento empoderada de, eh, por mi activismo. Scotty, es lo que, lo que me da a gran, un gran propósito en la world. vida y lo que me da... Again, eh, la dirección que me hace sentir atumado. Es esa narrativa, narrativa social positiva right? eh, que nos junta, que nos da un propósito. Es eh, más allá de la desesperanza. También les, les doy la bienvenida a que compartan sus sentimientos y sus pensamientos. Tenemos una responsabilidad de cambiar a los activistas. So, I mean, eh, y de cómo nos presentamos a los niños. Somos el rostro de este, de este asunto despair, para muchas personas. Así que uh, or, uh, si presentamos el rostro despair, de la desesperanza o de la tristeza o lo que ellos dicen es lo correcto, así que no the quiero no ser parte de ellos. Say, yeah, Igual podemos presentar them, un rostro de positividad y esperanza, y la gente dice, sí, quiero ser parte de ellos, quiero ser parte de lo que ellos. Es esa lección de, de cómo nos proyectamos yeah. a, ante el mundo exterior. Uh, René, un nuevo proyecto que se en 2020. Like, René? Tienes un proyecto que fue lanzado. Sure, thank you. Thanks for having me. Um, there's so much to respond to and what's been shared already that build on what Co kicked this off with and what George has built on, which is um, just sí, picking up on we have a responsibility. As nosotros tenemos una responsabilidad como agentes de cambio para ser excepcionalmente. Intencional de la forma en que aparecemos. Y estoy completamente en alineamiento con George, que la cosa más poderosa que podemos hacer es hablar y involucrar. Así, así es que lo. Uh, menos de, de la forma en que comunicamos y mensaje, uh, pero más con la relación y la interacción y el compromiso si es um, activista o, o miembro CEO, de un uh, borde, si usted está buscando cambio, ahora tenemos un acuerdo para para seguir avanzando y, se, y alzar de nivel para poder ser efectivos en um, invitar a más personas a esta conversación. Y yo no lo digo... Yo it's no lo digo, yo like digo que eso es un, es un nivel alto, eso es, es el reto más difícil uh, humano, uh, you, que es cómo cómo cómo uno navega, circunstancias <laughs> de, de alta participación. Um, del cambio climático que está cambiando la temperatura del, del planeta en una forma que está engratada como un científico regulado, regulado, un neurocientífico diría con, regulado cómo nos mantenemos en regulación que no estamos tomando nuestra ansiedad y nuestro y, miedo y, y simplemente y, co compartiendo y, eso y para que sin um, intención, estamos haciendo un impacto. Yo escuché Rosemary Randall decir hace unos años, la que um, empezó Harvard Conversations, y yo hablo de la papa caliente, que nuestras relationships, relaciones relationships, emocionales like pueden ser like, como una papa caliente, que es como, what's I, I tengo there's dificultad tolerando lo que veo, lo que está pasando, que es difícil compartir y regarlo. So, um, y eso tiene the sentido, the pero, pero afecta, out, impacta um, nuestros because, esfuerzos. Uh, Entonces el proyecto que usted, que usted menciona, new el, new project new el project Inside Out, es un experimento care, que fue fundado por la Fundación de Care para ver si nosotros podemos cambiar las prácticas uh, que Joe ha um, refer referido, que George ha referido a herramientas y, y marcos de referencias que personas especialmente activistas pueden usar y la esencia de este proyecto um, es para el tipo de guides, de, de de nivelarse que estoy hablando es como los, como son guías, um, that, guías an de an cómo cool uno way, puede tener cambio, uno cómo old, puede motivar a la gente. Eso, eso es viejo. Someone, eso Tengo que motivar a alguien, ellos no le importan. ¿Cómo puedo formar, cómo.? ¿Cómo puedo hacer que ellos le importen? Entonces, tengo que ser o inspirar y tener mucha espera, ser tan inspirador o dar mucha educación y. Diet or whatever, y como yo acaba de mencionar, and, um, o, o you know, que sea fumar o dieta, la gente tiene que hacer um, um, cambios grandes y cómo los clínicos um, is, pueden apoyar you. esos I cambios y so decir, oh, yo, so, yo soy aquí con usted, somos pareja. Um, yo tengo empatía con usted. Yo tengo miedo, pero también tengo esperanza. ¿Cómo se siente usted? Se siente usted? Y lo que eso quiere decir um, en, en el comportamiento es que tiene que ver con mucho más escuchar, escuchar mucho más, preguntar más preguntas. Nosotros sí queremos saber más como expertos científicos, científico, pero lo que pasa es que mucha gente en este espacio sabe mucho. Nosotros tenemos mucha información que estamos guardando y es mucho guardar eso, es mucho cargar todo eso. Entonces tenemos que pensar cómo podemos compartir no, no. lo que sabemos The opposite of mindful, uh, approach eh, en una forma que es so uh, really uh, right no right lo opuesto, que no referencia, que no refiere al trabajo emocional, que no es consciente, lo opuesto a lo consciente. Y entonces llegamos a este punto que yo nunca pensaba que llegaríamos a este punto tan rápido. Y estamos reconociendo que no hay diferencia entre el contenido y el contenido. Y you know, la emoción, like 10, 15, eso es, también es viejo, es hace 10, 15, 20 años. Yo estoy mirando todos mis libros aquí en la, en la neurociencia, en, en, en, en, en, uh, en el aprendizaje, y cómo procesamos la información, nunca es neutro. Siempre es afectamente, afectamente um, cargado. Entonces, ¿cómo podemos aceptar eso y pensar, pues le contamos a la gente qué malo es? Le, le decimos a la gente, ¿Qué difícil es? Right ¿Y qué difícil right esto va a ser? Y esa right no es no la buena not pregunta. It la it forma es cómo lo hacemos. No si lo hacemos, pero cómo lo hacemos de una forma que baja nuestra respuesta a y y nos mantiene en esa ventana de tolerancia. Y fue lo que mencionó uno sentirse que uno es parte de una cosa más grande, que uno no está solo, y otra cosa es muy importante normalizar las experiencias que tenemos y lo normalizamos, que tiene sentido uno sentirse ansioso tiene sentido uno sentirse con miedo, eso no quiere decir que uno tiene esperanza, no tiene esperanza, uno no es optimista, pero, pero ¿tú ¿sabes qué? Nosotros estamos en un momento humano, un momento un momento y, uh, de un momento ex ex existencial it's, it's at, at uh, eso es lo que yo le digo es un cambio you know, a un ni al, al nivel existencial entonces like, okay, claro que claro que se va a sentir But mucho sí es mucho pero también es una una oportunidad para nosotros seguir adelante Um, de formas Entonces, que nosotros no pensábamos que era posible es una forma de nosotros trabajar con nuestras experiencias nuestros colegas nuestras parejas nuestras comunidades y grupos uh, muchas okay. gracias and, uh, fue gran y ahora lo voy a cambiar a luisa and and y preguntar si usted tuvo la, la oportunidad y también cómo enfrentas still, la frustración, uh, como mencionó Jorge, que um, la gente todavía it, no están hablando is, sobre, uh, sobre ese tema. Um, Yeah, imagined, um, sí, muchas gracias y me about. siento muy um, emocional um, por sus palabras. Um, young, Obviamente um, hablando very, hablando sobre uh, ese tema como una persona joven judía, una judía so, joven. Yo veo al and activismo climático y yo veo like mi vida, I y, and I just, y, I, I, and y yo no puedo pensar de la idea de que mi you know, entera I'm vida voy a like tener like que years enfrentar years me, el catástrofe climático. Lifetime, um, yo tengo so 24 that, años, entonces it, para mí pensar 5 años adelante se siente como una entera vida. Um, yo yo lo sentí que, que eso no es justo, lo sentí que era mucho yo sé que uno como un activista climático algún tiempo uno tiene que darse cuenta de que eso siempre está pasando en, en, en todo tiempo, en cualquier tiempo que está pasando y muy fácilmente lo ponen en una, en una posición cual que ya nada tiene sentido los viernes tienen sentido porque los viernes actuamos como si están en crisis en un sentido pero muchas veces um, eso es muy difícil navegar y yo creo que, yo sí creo que eso tiene que ver mucho con la edad también. Yo pienso de la, nosotros pensamos de lo imposible más, uh, en las formas buenas y también en las formas malas. Y no lo tenemos que hacer, no pensamos en el, siglo, en el siglo XXI en relación al siglo XX, nomás estábamos aquí y tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer, no tenemos barreras y tenemos que aceptar um, hay desastre en toda parte many, um, y hay miedo y por eso, también por eso creo que hay mucha gente tratando de convertirse en activista climático, pero la cosa que ayuda más fue conectarse sobre ese tema y no ponerse a pensar que eso es un tema en que yo no importo, pero yo decidí que yo voy a hacer una diferencia, yo voy a hacer una diferencia si hago algo o si no hago algo. Y es algo muy importante que uno tiene que entender, que uno mantenerse yeah. I mean, silenciado también uh, the, es hacer it, una diferencia. Measuring. Entonces, okay. lo, que es, lo que es más fácil... Entonces, puede, puede, eso puede apoyar la crisis. Um, entonces, uno tiene que pensar, usted como una persona joven, cuando usted decide que usted, que usted importa, que usted puede hacer una diferencia, que usted es importante en esto, que esto puede ser muy liberador, pero también puede ser muy miedoso al mismo tiempo. Y nosotros vivimos en un tiempo cuando le dicen, usted puede hacer lo que usted quiera. Cuando usted crezca, usted puede hacer en, en, un, en, un, con, con, en un contexto un poco... Un poco, un poco privilegio, pero dicen, um, sí, vaya al mundo, vaya al mundo, mundo. vienen lo que está ahí, mandan a los jóvenes a viajar después de la escuela y todo, pero nadie le dice a uno que uno de pronto importaría uh, en este momento más grande humano. Y cuando yo me pongo a pensarlo de esa forma, que nosotros importamos en el contexto más grande, en el contexto mundial, y nosotros aquí y nosotros the reconociendo and esto sin you know, los pensamientos de pensar something. qué pasaría, um, qué no pasaría think, though, um, y también siento to, como to que violent, no? vamos no como para, para concentrarlo en tres, en tres aspectos que me parecen muy importantes. Uno es, nosotros hablamos tanto de la ciencia natural y muchas veces hablamos de la ciencia y, ¿sí? oh, you, you y hablaron de la, de la solidaridad la ciencia, que me parece muy hermoso, pero yo también creo que tiene que ver, entiendo que la ciencia no es solamente ciencia natural, es ciencia social también. Y nosotros estamos aprendiendo tanto y, y siendo, de, del, de las moléculas, alguna la parte, de, parte um, pero la gente no, no aprende qué, qué es lo que quiere decir para la sociedad, cómo mantenerse humano en esto y en solidaridad. Y, y esto muchas veces se le olvida cuando hablamos de la crisis climática, si hablan sobre las cosas que para nosotros nos importa lo menos, porque eso empieza con la conexión humana. Y eso para mí which, uh, es algo que yo, tra more in, in my work yo he, and he tratado de, de volver de hacerlo más famoso of, um, en mi trabajo how, how um, y ponerse a pensar cómo society. podemos uh, Secondly, enfrentar um, esto como sociedades. Y about, um, um, about, terceramente, la cosa que crisis, de la crisis climática with, um, empieza con. Us and our feelings. Nosotros y um, nuestros in, sentimientos, year, en la conferencia de, de clima well. en Madrid, um, Johan hizo, a un, hizo really una cool charla en la asamblea y dijo cosas know. increíbles one todas, one todas las cosas que encuentra. Y una relación que yo me acuerdo de su charla, de su presentación your fue, your hola, soy Johan Rockstream, soy un padre y tengo miedo. What, what, what do sí, we talk about? ¿Y sí? Todo está ahí. And, um, and I feel, todo you know, lo que vamos a hablar. Y um, yo creo que enseñándonos, enseñándonos y, hablando, y hablando de la crisis climática, que que queremos First que esperamos, spaces, creamos esos espacios can esos donde, be esas can be donde esas conversaciones puedan pasar. También parece en el movimiento climático que es muy raro, pero muy importante. Y finalmente, esto es algo, una lesión que yo tomo, que yo. Que, que yo saqué de la pandemia, nosotros hemos traído al planeta al estado que está. Cada momento en el futuro va a ser algún crisis algún momento de crisis. Entonces, ¿cómo somos en un, cómo somos, cómo, quién somos como humanos es quién somos en una crisis. La forma de, en, la forma de que comportamos en una crisis. Yo entiendo que entendiendo eso, reconociendo eso, yo también pienso en el contexto de corona. ¿Quién soy en esta pandemia? ¿Qué hago en esta pandemia? En esta pandemia? Es, un juego, es un juego de la mente, pero también es una pregunta, es una extensión de uno mismo. ¿Quiénes somos? En un, ¿Cómo podemos extender nuestra humanidad en una crisis? Nosotros decimos que era difícil. En mis, y cuando yo hablo, cuando hago mis presentaciones hace dos años, yo siempre digo, esto va a ser difícil, esto va a ser difícil. Yo nunca me imaginé que iba, que iba a venir una virus pequeñita que iba a infectar a mi enfermedad al entero mundo y que llegaría una pandemia. Yo nunca me imaginé eso, pero ahora entiendo... And now we learn differently, and I feel, um, you know, understanding ourselves as, um, or understanding our humanity on eh, human side as who we are in a crisis, a I feel crisis. It's, a, it's a really helpful eh, um, mechanism to um, para, para apply. Oh, uh, that was bueno, deep and, um, uh, estuvo profundo, also, activist, uh, y también como activista, uh, me, uh, él, me conmovió. Disculpen, puedo añadir más una más última cosa, que que you, cosa porque you, the the que you, um, hay una cosa que, le, que les mencionaron, y para mí, que define mi trabajo. Uh, es la idea maybe, de que quizás, maybe we were just you know, mess up hugely and things were just be bad. Y, y las cosas van a ser What life, what time we tiempo and I want vamos to look back a, at a time a mirar, where we fought for everything si we had and everything eh, we had lost in and everything we lo to lose lo, in solidarity, lo no Estando um, ahí para nosotros. You know, understanding, that maybe it just doesn't work y realmente comprendiendo out, y comprendiendo que quizás no funciona. Y eso nos permitirá, we idealmente, a la Hacia el hecho de que, de que cómo peleamos es eh, tan can importante I, como just, el hecho de que um, que peleamos. Bit, I, oh, Luisa, I just, um, just Lisa, eh, so much, I thought, de, I think kind of, put a nice fine point on so many of the, the, the things that uh, we've started uh, to talk uh, about here. Buenísimo. I just uh, uh, uh, uh, uh, uh, coronavirus I mean, there's so many people who are have been devastated by this han sido and just esto. the way the entire globe has had y to change el, el um, ha our, our way of interacting with one y, another, y, y I, I mean, it's just, de, just so fundamentally um, disruptive. Um, but it's also I'm finding, and I don't, don't have small children running around my house, house so yeah. I don't bear yeah. that stress, and my job yeah. continues, yeah. so yeah. I don't also yeah. have that financial stress. that So many carry, but I also, for the first yeah. time in thirty yeah. years, yeah. have not gotten yeah. an airplane yeah. a la yeah. there in a year. And en I'm a 30 años, I work on I put my Yo no time. he montado un avión. You know, el año and, um, eh, antes de, de la pandemia, yo volé sobre 100,000 millas. Eh, y for y esto, sure. esto, eso awesome me ha que me ha proveído un respeto, es in the, the work, work. Um, and um you know i found that um because we're all working with and we're all interacting, meetings, cetera, um, and uh, i found especially with my colleagues who i interact with very frequently that the line between Our work lives and our home lives, me he dado cuenta so que con las personas que really interactuamos, eh, me, he, me he dado so cuenta que la vida laboral meeting. y en nuestra vida drogada son, son, son issues, Y de repente so mis colegas friends. no son solamente personas con eh, um, quienes trabajo un asunto, sino son personas a to quien the yo aprecio. Y el hecho de que estas líneas se han borrado es de una gran ayuda a um, so, eh, so cómo, find cómo that, podemos eh, construir verdadera solución of, of y, y encontrado and, uh, que es parte uh, de la humanidad I, trabajar you know, la, la cooperación, trabajar cooperación, cooperación, trabajar juntos. Y y a pienso a que hemos tenido una reducción de 7% de gas Esto no es la de que nosotros que elegiríamos Um, but I think it sino de una manera kind of imagine, pero sí ha permitido que vayamos un construyendo futures. la habilidad de que, uh, de que, de que don't don't podamos imaginar un futuro justo you know, y simplemente no tenemos again, que regresar a more trabajar more de la misma more more more de la misma more manera more no consideramos consideraremos que simplemente va a haber más trabajo We are challenged because not everyone has the same level of technological um, es ability in developing countries. Are de really en países, and and we are it you know, It's, it's not just the, just the two we come to the, the, the IPCC meeting naturalmente no las personas eh, que vienen a a, a las reuniones, pero vamos a tener muchísimas otras personas que vienen a la conversación. Es algo grandioso. Solo quería decir, que, decir cosas, que hay oportunidades que deberíamos de, de agarrar y de aprovechar. Adelante, George. Voy a darle seguimiento a algunos puntos about 1.5 degrees, Now here's, I and following up on all this, I wanted to, want to, do, las, to say this thing about it's okay to feel scared, eh, you said this really, es, um, and, miedo. and Luis, you, you were talking about this too. Um, I think, uh, I just wanted, wanted to después. say, uh, decir, I think there's eh, a lot of wider evidence to say that the first step towards overcoming or certainly coping with paso, kind of emotional challenges para poder superar cualquier reto emocional de ¿eh? y tenerlo ahí y mirarlo. fijamente en el rostro es decir, esto es difícil, esto da miedo. Quizás hayamos perdido mucho, pero esta es la manera que me of que, eh, que juntos podemos eh, formar una comunidad de, de, de cuidado, que podamos, eh, cuidarnos. I think COVID has y eso es algo, algo del, del cual podemos salir fuerte the del COVID. pienso que el COVID, COVID eh, ha, ha cambiado mucho I las perspectivas very, very públicas sobre la, so, la, la I solidaridad that colectiva. That que a quería, a, quería, a, quería you know, porque las interacciones, las interacciones comunicativas en los últimos años ha sido muy positiva y, y puedo hablar de, de lo bien, no, no quiero hablar de lo bien que va a estar todo y muy y positiva. Porque no pienso que eso no funcione. Y sabemos que no funciona, porque dentro de mi organización eh, Climate Out, hemos hecho muchas eh, pruebas e investigaciones en muchos grupos. Sabemos que eso no es lo que funciona. Lo que funciona es que hay que decir, esto es difícil, esto es doloroso. Eh, pero vamos a hacerlo juntos. Y esto lo hemos intentado en muchísimos lugares. Hemos intentado... Eh, Mensajes en a prueba en, el, grupo, en, en grupos de control ¿sí? en en el, el norte de África. Ayudé a, a, a, a, coordinar a coordinar un proyecto en Alberta, en Canadá. This y en cada lugar, esto ha iniciado una conversación y unos trabajos de cómo pueden atravesar esta crisis. Gracias, George. Gracias George por tus respuestas. Estamos eh, acercándonos al final de nuestro panel. Vamos a hacer eh, una ronda redámpago, rápidamente. Eh, siéntanse en libertad de, de entrar en, eh, aleatoriamente. Basado en lo que están diciendo, está bien sentirse miedo, sentir miedo, pero también es importante eh, regular cómo es que la estos para no espantar las personas. Una de las cosas que es possible, la discusión possible, al, al alrededor de 1.5 y es, es posible no es posible, ya hemos superado and, eso. Uh, so it, ¿Por qué uh, estamos tan obsesionados con, on, uh, con esto? ¿No podemos simplemente enfocarnos uh, en hacer lo mejor que podamos hacer? y asegurarnos as que podamos as tener eh, la, la recuperación justa más justa posible. Why that uh, <laughs> obsession with that? Design? Por qué estamos con esto? Um, Hay mucho que decir. Minute, Yo tenía simplemente de estoy lens, representando el, el lente psicológico. Um, Cada cual tiene su so lente. So lens, we um, y a través del lente psicológico so works, eh, queremos entender mente qué es lo que funciona. Ya sabemos lo que funciona con lo que cómo procesamos información, cómo editamos información y en qué nos fijamos. Y hasta qué punto es el profesor quiere que evitemos las cosas but if when we see an attachment to that, that should be a, a clue that hope uh, like what uh, is actually going on here why are we so fixated on this? Y we'll ahora preguntamos, is that ¿qué es lo que está pasando about, aquí? ¿Por qué realmente to estamos to tan, tenemos tantas fijaciones con esto? Y lo que se encuentra es que queremos mantenernos agarrados a algo, algo que nos dé certidumbre y estabilidad. Right? So, y, to me the y esta, en esta conversación to es algo to, que, que ha sido to bastante deducido. Es importante para mí... Wow, re cuadrar eh, los términos wow, para que haya compasión y, like, y haya empatía really and look at us, look y si siempre aclarar que es bien intenso y mira y míranos cómo queremos realmente tomar las riendas cómo podemos cambiar eso a una conversación y luego that, um, a a una pregunta que nos pueda really en una dirección so que siento siento realmente ser articulado de manera el encuentro And how we're relating que nos lleve a una altitud completamente distinta. Como nos just está dando Una de las cosas que quiero decir sobre el uno es que el geneste de 1.5 es que algunos de los países más vulnerables del mundo estaban diciendo en las negociaciones is climáticas, que Now, 2 grados no es suficientemente bajo so para nosotros. One point ya estamos amenazados. Tenemos que, one point, por eso tenemos que estar con 1.5 punto de calentamiento, estamos all hablando of a sudden, de muy pronto. Y de repente, right este problema distante está justo encima de powerful. uno. Y eso es uh, and, poderoso. And I think that is potentially the most powerful thing. Y eso es potencialmente uh, eh, a, lo más um, poderoso. You know, kind of uh, viendo la, la perspectiva uh, científica uh, del 1.5 es ahora mismo. Fue un uh, placer uh, uh, uh, trabajar con uh, estos cuatro panelistas. Uh, y ha sido una competición inspiradora y muy interesante. Les deseo y salud y, Recovery y, y bravura a Y a todos los que están